¿Cómo estás, Dieguito? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, vamos a mostrar hoy lo que son eh, las miras telescópicas aptas para lo que son rifles de aire comprimido y nitropistón. Eh, se, se habla siempre mucho de que los rifles de nitropistón o de aire comprimido no se le puede poner miras telescópicas, los que son potentes, sobre todo por el tema del retroceso, que descalibran las miras o las rompen, inclusive. Bueno, esto tiene bastante de cierto. Pero la realidad es que no se coloca la mira que corresponde para ese retroceso, ¿no? De esos rifles. El tema de los rifles de aire comprimido y de nitro pistón son diferentes al retroceso de lo que es un arma de fuego. Entonces, la mayoría de las miras vienen preparadas para lo que es un arma de fuego tradicional, que el retroceso es hacia atrás. En este caso, el nitro pistón o el aire comprimido golpea siempre hacia adelante. Entonces, ahí es cuando nos encontramos con un problema que las miras no vienen preparadas para eso. En este caso, queremos mostrar, tenemos un montón de miras...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 Adelante y atrás, eso está bueno para que no se ensucien los lentes. ¿Sí? Está muy bueno si nos agarra un día de niebla, de lluvia o de mucha tierra y polvo. Está, está muy piola porque, aparte, son de apertura rápido. Vos, una vez que lo tenés montado en el rifle, esto tocas así y se abre rápidamente. ¿Ah? Eh, estas miras vienen en tres variables distintas: en cuatro aumentos por 40 de objetivo. ¿sí? O sea que, esta, por ejemplo, esta mira es una mira de cuatro aumentos con 40 de objetivo, la que le sigue acá es fija de 4 aumentos, la que le sigue acá es una mira que tiene 6 aumentos con 40 de objetivo también, ¿sí? y la otra, el otro modelo es de aumentos variables, esta puedes ver acá que tiene desde 3, movemos acá y nos vamos hasta 9 aumentos, en realidad lo podemos usar en los aumentos que uno quiere por 40 de objetivo como decíamos, como las otras. Tiene aumentos variables, entonces lo que estamos viendo lo va a traer o a alejar, ¿sí? Eh, todas vienen con el mismo retículo y con los montajes, como decíamos, ya listos para poner en cualquier tipo de aire comprimido o De los más potentes que hay en mercado se la bancan bien también. Así que, por esto, cualquier otro artículo relacionado con todo lo que es estilo deportivo, pesca, camping, comuníquense que les vamos a asesorar.